Escuchen detenidamente y pongan atención a lo que dice el banquero Ramón Álvarez. Dice que la Lotería Nacional debe garantizar sus sorteos los siete días de la semana, ya que hubo un compromiso con FENA que aunque no haya sido por escrito, tienen la responsabilidad de mantenerlo al aire. Eso viene porque la Lotería Nacional Suspenderá el sorteo de la banca, de banca diarios, que no habrá sorteo diarios, me parece. No es así amable. ¿Eh? Por eso muy bueno. Para mí eso está demasiado bien. Atención, mamá. <risa> <risa> que van a rendirlo, Cheli ahora. ¿No entienden? Hay personas tan inocentes, Personas mayores ya, que juegan mil y se sacan 900, le dio un palo a la banca. Perdiendo, y no hay quien le quite ese juego. Ya lo saben. Entonces, yo pienso que eso le va a favorecer mucho a este país. Porque ¿cuál es el compromiso que hay con la lotería? Es obligado. No es obligado eso tiene que, es un día, los domingos, uh -huh. que la pongan. Claro. Antes era así. Antes era así los domingos. Ahora, Eddie, eh, eh, ¿lo tenía que ser yo qué? Lo tenía que ser con sorteo. ¿Y uh -huh. tú ahora? Uno, tres. Trece. Ahí era que estaba la vuelta. <ríe> El loto lo solamente se da dos veces a la semana. Y tiene más dinero. Y es millones que la gente se saca. ¿Eh? Vamos a escuchar a Ramón Álvarez, ese señor. sorteo de los siete días de la semana porque eso fue un acuerdo hecho para los fines, que aunque no esté por escrito, pero normalmente ellos se comprometieron a mantener ese sorteo en el aire. Pero si dejan de tirar ese sorteo prácticamente no tendría eh, eh, motivo de existir. No estoy de acuerdo porque hay mucha gente que se quedarían sin empleo y la situación ahora mismo no está muy fácil pero para quedarse sentada en su casa de brazos cruzados no no eh, eso no va a afectar a nadie porque bueno que dejen la lotería que estaban yo creo que es algo muy muy cuesta arriba porque quedarán muchas personas desempleadas muchas madres de familia muchas que son de ellas madres solteras y en cierto modo se va a reflejar mucho en la población pobre es lamentable pero yo lo encuentro muy bien que hay que han quitado toda esa corrupción Yo lo lamento por las amigas mías que tienen trabajo en banca. Vamos a tener que buscarle trabajo a esa mujer, <risa> porque nosotros que estamos apoyando eso. Vamos a tener que <risa> conseguirlo. Pero la mujer inteligente, <risa> Ellos van a hasta por seguridad, debieran tratar de cambiar el trabajo de la banca. Porque aquí se andan atracando banqueras. cachazo. cállate, ¿eh? cállate. ¿Eh? Le dan tiro y le dan y, matado. Le cachazo a sí. banquera ¿Eh? y de todo y tiro y puñalar. Pero y ellas cogen todo eso, porque eso. ellas siguen. <risa> le a vaina. mí nadie me hace No, o sea, no van a abrir la dinero. zona franca y como quiten la lotería, eh, metan a Atención franca. mujeres, hagan su curso de vainas de, de, de, de coser. La zona franca pagaba bien antes, ¿verdad? Sí. sí. O sea, era un era un trabajo pisado, pero pagaba muy bien. más que la zona franca dinamiza, porque por ejemplo pueden fabricar suéter, pantalones, tenis chancletas, muchas cosas que tenemos que comprárselas a los chinos, claro aquí pudiera producirse aquí. a un precio menor. Se va a abrir, eso sí. se va a abrir. Dicen por ahí que las zonas francas se van a, hab a habilitar, las que están en diferentes pueblos. Había miles de empleos ahí. Y oro, joyería, de todo había ahí. De todo. ¿Eh? De Entonces, todo. las banqueras que no tengan trabajo en la banca, lamentamos sí. que sea así, situación. pero se vio una trampa. Sí. La banquera que me cuso y no me acaben, claro, o Sabes, una trampa, señores. Pero hicieron una trampa de millones, claro. miles de millones. Aunque, miles de millones. Aunque este, y hay gente presa. Yo te voy a decir algo, eso es muchos millones de pesos que estamos hablando, que están en juego. Y conociendo este país el sistema capitalista político que tenemos, yo no creo que eso va a tener fruto. Ojo, lo digo hoy. Viene 25 de junio. Hay una llamada. Hello, buenas. Buenas, un comentario. Sí, adelante. Buenas. Sí, buenas. Miguel Vargas, ¿vamos a presidente? Sí. Si sí, sí. tú lo pones. Mañana tú vas y votas por ahí. Si tú lo pones, tú vas <ríe> y lo pones tú. Que creen que esto es un relajo aquí. Que Usted tiene que dejar esa nota a esta hora para este programa a las 4. <ríe> aquí llaman Delivery. <ríe> Oye, Miguel, Vaga, uh -huh. ni el hijo, ni los hijos de él se acuerdan de <risa> dónde está. Y viene ese hombre de aquí, ese sí, ni aquí está, compañero. Ya lo sabe. ¿Y cómo? Que este Siempre lo pusieron no, de casilla no, no. en un país que yo ni, ni me acuerdo. Lo no, quitan, no, y lo quitan, sí. se quedó ¿Eh? para allá mismo. Claro, claro. Esto es increíble, no, no, señor! Claro, claro, claro, claro. Es mire, que, mire, que hay personas pobres de mente. Ay, no, yo tengo 100 Dos, hay que. Yo con un amigo que está viendo el programa, bueno, decirte el nombre, que juega a mi diario. ¿tabes? Cuando la agarra le da duro, tú ves. Pero todos los juegos pues, son del diablo. Si güey. él lo juntara mensuales se sí, ganaron ganar un palé de más de 40 mil pesos mensuales. Seguro. ¿sí? Él ¿sí? solo. Seguro. ¿y seguro, ¿sí? ¿Seguro <ríe> sí. tú ves. Y no lo pierde. Claro. De esos 1500 más mí que igual de mi diario, que son 30 mil años. 30 mil y me un sí. paré de 30 mil seguro. De 30 mil, un sueldo, tranquilo. Ahí, ¿eh? 30 mil. ¿Me entiendes? Entonces, yo, no, yo nunca me he sacado. Porque yo no juego. <risa> ¿Me entiendes? Porque una, yo cojo cuerdas. Si yo, si no, yo jugara a jugar si el yo loco. Yo juego 600 pesos, que nada más tengo eso. <risa> y no sale ese número. ¿me? Si yo jugara <risa> a jugar <risa> el <risa> loco. ¿Por qué? Que por 50 pesos yo fuera millonario. Y pues votáis 50 sí, pesos. Se puede equivocar la máquina con uno. Claro. ¿eh? Sí. ¿Eh? No y que la compañía número. de vez en cuando, para darle credibilidad al premio, hace que haga un, un millonario a cada rato. Que sí. La, a cada rato se lo saca. Y, ¿Y hay, más sí. claro. sí. hay, hay más delincuencia. Sí. Hay más delincuencia. Hello, buenas. Hello. Se cayó. <risa> la lotería, <risa> la lotería no es buena, eso es que lo pongan un día los domingos. Ahora yo le voy a dar. también antes, pero antes rifaban vaca y toro y de todo. Y chivo y salía y te, la, sí. a rifar papo. Y a la banquera, usted quiere emprender emprender, emprender un negocio. Ay, Dios mío. La Ahora banquera? yo le voy a hacer una Dios pregunta a ustedes. Tú ahorita que lío? Oye, banquera, un puerco, ponga los números, 100 números. Uh -huh. Un cerdo, ¿Eh? Un cerdo el puerco <risa> tenemos aquí. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a ustedes Un cerdo, a tantos los números Calculame ahí, a 200 pesos Ay los Dios mío ¿Cuántos son? 100 números, 20 mil, ¿verdad? A, a, ver. a 200, 100 20 mil pesos 20 mil, el puerco te puede costar a ti 5 mil pesos 8, 7 mil, 8 mil pesos Si es de la vieja alegre te cobra 5 mil <risa> Ahora yo no sé una ¿Y pregunta. ¿Y cuánto le está ganando? Ah, pues si la lo sé, lotería nacional <risa> se para. Vamos a emprender en ese negocio. Vamos a emprender. Pre ¿Eh? empre Tenemos una, en una llamada. Eso, Hello, buenas. Juan. Hello. Hello. Hello. Juan. Sí. Mira, yo no voy a poder ir hoy a llevarte los cuartos. Mañana temprano yo paso y te lo te pero lo llevo tú, allá. Pero que tú, pero que tú me tienes eso todos los días dando viajes. <risa> hermano, discúlpame, tú sabes que uno tiene pile de vaina que hacer aquí en el taller. Yo estaba preocupado jodiendo con los muchachos. Está pues bien, está bien. Yo paso sin falla para allá hoy. Está bien, está bien, hermano, cuídate. Juego un, un, un palé. Por Dios, ¿cuántas cosas vamos a ver aquí? Delivery, <risa> servicio técnico, electricita, <risa> pedido ya, increíble, ¿cuántas cosas? Es, es que le llegamos a todo. Ahora yo quiero que analicemos algo. La Lotería Nacional puede Pero pararse. Quién, no, no, ¿quién? Qué, porque la gente piensa que... como que, Pero no le da importancia, no podemos pedir tiempo en eso. Aquí hay otras loterías que salen diario. O sea, no está buena. No está muy nada. Es lo buena. Saludo. Saludo. No se escucha. Eso es una mano. Está mala, mala esa señal. Eso es porque está lloviendo. Está ja ja yo, la pregunta mi. mía es: aquí hay más loterías que salen diario. Entonces, si paran la lotería nacional, lo que hacen es fortalecer a la otra y punto, porque si no le ponen freno a pero las no otras. No, no, no. La nacional no estar ahí, en, Entonces, no, pero ya lo que te nada. quiero dejar dicho es que las bancas no van nada. a seguir funcionando <ríe> porque la banca vende toda la lotería. Ah, pues yo voy a sacar todas. No, si ah, no, pues sí no la ríen bailando. todas, señores, aquí hay más bancas que escuela. Eso hace. Usted va a una calle de un barrio. Usted va a un barrio hay una escuela por el barrio. Eso uh -huh. es Y hace. hay 200 bancas por el barrio. Señores, vamos al. Deberán siguiente tema. Claro. Señores, y continuando con más información. Ah, buenas, una buenas, llamadita. Y a pedir pan ahora. hello Saludos. Saludos. Buenas tardes. Buenas. buenas. Entre. La provincia de La Vega, La Vega, ah, gente buena de La Vega, para quién saludo, saludo de La Vega. No que me escuche que lo llamando dos veces a ustedes. Ah, ah no, ustedes nosotros líder, usted puede llamar a veces sí. que usted quiera. Entonces nosotros vamos a llamar el uno a usted. Una pregunta, ¿cómo está el síndico de La Vega en cuanto a la limpieza ya? No no, está, está, está, está trabajando bien, está, está limpio La Vega entera. La Vega está limpia. Está limpia, la vega, Atención eh, La Vega. Eh, una anécdota que me pasó Invítamele eh, eh. a un almuerzo, Siquio NG. Oye, vegano. Que, a ¿Eh? que me invite Siquio ¿Sí? a un almuerzo allá a La Vega con Kevin Cruz. Dile a Siquio que trabaja como de La Vega. Que trabaje. Que la Vega está trabajando. Así es, así es. Para ¿pa que, ¿pa que le dé la cura como la vaina. Oh, Mira. Uh. Oye lo que lo voy a ustedes. Dígame. Eh, eh, la Lotería Nacional, que la den como está, porque hay mucha más de familia que tienen su puesto. Ahí, pero sí, que dicen una trampa. A, a sus hijos en el trabajo. Hicen una trampa ahí. Una trampa ahí. Sí, pues ya usted sabe, gracias. ¡Que no me cuida! Eh, <risa> yeah, ¡Aplauso <risa> a la vega! La ¡Vega! vivo! Miren, otra está cosa bien, que le voy a dar, no podemos lo absurdo querer justificarlo, digo, porque hay gente que se gana la comida ahí, porque hay gente que se gana la comida con los puntos de droga y no la vamos a apoyar por eso, y hay <risa> gente que sale a matar por paga y ese se gana su comida matando gente, no lo vamos a apoyar, <risa> no entonces, vamos a apoyar. no vamos a apoyar a los malos, <risa> que otros busquen la comida, no que busquen otro trabajo. Vamos a la zona franca, <risa> para que para, para busquen sí, otro <risa> trabajo. Señores, está bueno el tema.